Ya pasamos un poco de, de la chercha y esto de, de la chabacanería a un tema un poco triste y desconcertante. No sé si tenemos el video por ahí del padre de la joven que fue asesinada en su casa cuando unos ladrones penetraron para robarle. Tenemos el video, por favor, si pueden colgar okay. eh, un audio, poco de denle audio. audio para atrás. Todo el mundo sabe qué es lo que pasa aquí en este país. Esto está jodido, aquí no hay seguridad. Eso lo digo yo, se lo digo a Jesucristo y se lo digo al Presidente de la República. Esto no sirve, esto no sirve. Se llevaron, mi hija mayor, un monumento de mujeres. No hay una mujer con más pulcritud y más honradez que esa muchacha que ya hace así, inerte, fría, en, en un ataúd. Y esta mierda hay que esperarlo, porque esta vaina va a seguir. Esto no me es política sucia, esto es de todo. Pero aquí no hay bondad, aquí no hay nada, aquí no hay sentimiento. Se metieron en la casa a esa señora a las 1 y 50 de la mañana. ¿no? Y desde la, de la galería me dan un balazo en el corazón a mi hija. ¿Eh? Yo puedo asimilarlo así, que todos sea sonrisa, y que sea politiquería barata en la calle luego. No, yo estoy partido en 20. Porque fue a mi hija que le dieron, no fue a la hija de Daniel, no a la hija de nadie, desprotegida porque aquí no hay seguridad. Y esto no es política de mi parte, ni que ni partita ni nada, yo no soy hombre de esa vaina, esto está jodido. Aquí hay que actuar porque me pasó a mí ahora, le va a pasar a los siguientes que están mirando aquí que Dios no lo permita nunca. Señor Presidente, si usted me está mirando, y usted, quiero que le hagan saber esto, yo soy un hombre igualito que usted. Usted es el presidente, usted es el presidente. Usted no es más hombre que yo, ni más hombre que nadie tampoco. Sea presidente, actúe como presidente. para esta vaina que está bueno allá. Esto es una vagabundería que nadie soporta ya. Mi hija está partida en 20, mi hijo, mi esposa, toda una familia. Esto no va, esto. me jugaron chueco, esto no procede. No procede. Una muchacha llena de vida. Ahí vieron ustedes un padre en el que el medio, en medio de su dolor desgarrado, conmovido, se pronuncia y le dice al presidente que actúe. Un presidente que como ya sabemos es sordo, ciego y mudo un presidente que no actúa porque está desde el confort de sus, de sus oficinas, que si sale a la calle sale con toda su seguridad, armados hasta los dientes, que es desde el confort de sus yepetas, desde el confort de sus oficinas, piensan que, las, que la inseguridad en, que en la que estamos sumergidos es solo percepción, que en la inseguridad que estamos viviendo, los dominicanos que salimos día a día a buscarnos la comida de nuestra familia, es politiquería, que es campaña sucia, que es de oposición. No, señor presidente. Ese es un dominicano, un padre, que le asesinaron una hija desconcertado, desgarrado, porque nadie hace nada por nadie. Ustedes, muy muy enquistados en el poder, ustedes, la cúpula, muy seguros, claro, andan con seguridad, mientras todos los dominicanos que salen a la calle desprotegidos, porque ustedes no hacen nada, porque no hay oportunidades para los jóvenes, no hay oportunidades para nadie. Esa señora tenía tres hijos que hoy quedaron en la orfandad, y es cierto, como se lo dice ahí el padre, aquí, no hay aquí nadie tiene, siente dolor por nadie. Yo creo que vinimos a robarle el aire a los demás, porque nos tiene que doler el dolor de los, de, de los otros. Es muy cierta la, la negligencia que hay de las autoridades, de las entidades que tienen que garantizar el orden, que tienen que garantizarnos la seguridad. Tampoco... Es menos cierto la responsabilidad que tenemos los padres de familia. Porque yo me pregunto, ¿qué está pasando por la mente de un maldito, de un... para quitarle la vida a otro por lo de él? No, y una mujer que... Perdón. Y me... que no me joda nadie diciéndome que eso es falta de empleo, que eso es falta de dinero. Ninguno de esos bandidos están quitando vida, atracando para comprar comida ni para pagar medicina. Es para irse a un punto de droga, jaltarse de droga. Y, y que no me diga nadie que es el sueldo de los policías, porque como están involucrados en vagabundería los sargentos, los cabos y los brazos, están también involucrados los coroneles, que reciben sueldos de lujo. Aquí hay más de 60 mil generales. Pero eso no le importa a nadie. Lo triste de eso es que mañana me puede tocar a mí. Mañana el, le puede no, tocar y, a y cualquiera. Lo, lo, lo triste es que fue en su casa. O sea, el crimen no pasó, que ella toda la discoteca, estaba en la calle de tarde de la madrugada, o sea, fue a su casa con su esposo, o sea, acostado, o sea, tú no puedes estar, tú, ya, tú, ya yo me doy cuenta que yo no estoy seguro ni yo. Ni en tu casa. O sea, yo no estoy seguro ni, yo, supo, yo supuse que yo, dije, cuando tuviera un avance de vida, uno se iba a mudar a un sitio, de que supuestamente, más seguro y eso, pero ya yo ni en mi casa estoy seguro ya. De, que, que, que, que, que, que supuestamente en tu residencia que uno vive, pues ya ni ahí uno está seguro. Porque mira a Vladi, Vladi, nuestro compañero, ¿Eh? Blady, mi Paula. ¿Eh? No hay mi padre igual que yo vivo un residencial y se le metieron una vez a robar a él él ha contado con IDALM y le robaron todo entonces yo no yo la verdad no sé la verdad no sé cuándo que el presidente cuándo que el gobierno va a entender que la seguridad nacional es una crisis es que no le interesa. es una crisis cuando es que no le interesa, no interesa oye cuando un presidente sabe que un tema es una crisis tiene que salir a, la defensa, a, a, a explicarle a este pueblo. Miren, oye, ustedes tienen que ver, búsquenlo en YouTube. La, lo que le, la pregunta que le hizo Jorge Ramos a Andrés Manuel López Obrador. Cuando él lo enfrentó y le dijo, pero presidente, no es lo que usted me está diciendo. Es que hay una crisis en México que está matando más de tantas personas más que los demás gobiernos. Entonces, cuando el presidente tuvo que reconocer, entonces aquí ningún gobierno reconoce nada. Nadie reconoce el problema que está pasando. Entonces, es que no les interesa ah, nomás, reconocerlo. Que nomás, ¿tú sabes por qué. Es que al gobierno no le importa. Tú sabes esto? por qué no le interesa. Porque la peor delincuencia, la peor corrupción sale desde las instituciones. Los peledeístas tratan la inseguridad como una percepción. Y tú sabes por qué lo hacen. Porque es simple y sencillo. La corrupción sale de las instituciones. Mientras ahí afuera matan uno, el gobierno está muerto de risa porque debe, eso le va a tapar la corrupción hablar. que ellos tienen dentro. Dama, una yo, cosa tapa la otra. Dama, y eso, A ellos no les interesa eso. Y usted sabe que es lo más penoso. Deberían hablar ellos. Que venimos de un tiempo, según hemos leído la historia en donde los comunicadores, los animadores que se atrevían a decir este tipo de cosas los mataban, ahora no ¿tú sabes qué ahora hacen ahora? Vendidos. no le hacen caso ahora no, ahora se venden si, no, no, oyen, y lo, y lo si en el, con el, si en el de congreso Sánchez. en esa posilga nos escuchan se ríen de nosotros, a ellos no le importa eso el presidente de este país es un bandido, pero yo lo puedo decir porque no le importa eso que yo lo diga. La delincuencia, Freddy Verasboico murió diciendo todo lo que le dio la gana. ¿sabe qué hicieron? No le hicieron caso. No, se rieron de no él, le dieron la llave a Santo eh. Domingo. La delincuencia se está adueñando de todos los espacios públicos. No, esto... Atracos, asesinatos, desfalcos, millonarios, corrupción, sí, mire, sobrevaluación. Mire, este es el país. Esto Oye, hay que cerrarlo. Mire, esto iniciando el año. Ha tenido varios sucesos fuertes. Estamos solamente a 22 de enero y hemos empezado con muchos feminicidios, con accidentes de tránsito, con asesinatos de intercambio de disparos de manera manipulada, Tú sabes por qué soy... de, de, de, de asesinatos de atraco. O sea, estamos solamente a 22 de enero de 2020 y miren cómo tal. ¿Y Tú, mire cómo está? Tú sabes, Nacho, por casualidad. 22 días, eh, Nacho, que tiene este ¿tú, año? Tú sabes, Nacho, por casualidad. 22 el, días. ¿A quién es que hay que devolverle 2020 que salió dañado? <risa> bueno, hay que devolverlo, yo creo. Claro. Señores, vámonos a la pausa. Y cuando retornemos, tenemos a Josauri. Josauri viene fuerte oye. Viene muy Atención, fuerte. Atención, los regidores. Yo estoy asustada. Atención, los regidores. Nacho, ¿tú tienes amigos regidores? Sí. ¿Cuántos seguidores eh, tienes? Yo, uno, tengo un amigo regidor. ¿Cuántos seguidores tienen en Instagram? Le dicen el regidor de los cielos. ¿Cómo? ¿Cómo es el lo regidor de los cielos? Yo, o sea, yo, yo, yo sabrí, tú haces como que tú no sabías que yo era candidata. ¿Es eh, quién? Y es mi amigo. Eh, y es mi amigo. Es mi amigo. Es mi amigo y tú, lo estimo No, no, no, es un ¿Cómo freco. ¿Cómo así? Es un freco. Richard es mío, mío personal. Mi. Vamos a la pausa y cuando retornemos tenemos... Los Oye, la evaluación de los regidores. Yo sabría, tú te haces como que ¿Eh? tú no sabes que yo soy ¿Eh? candidata. Vamos a la pausa ya.